Bueno, pues eh, vamos a hacer una prueba que no había hecho hasta ahora, lo he probado hace un momentito antes, evidentemente, pero que nunca lo había, lo había sacado, que es el, el Laney, o Laney, o Laney, o Laney, o LANE, como lo queráis pronunciar, apelo, ¿vale? Apelo total, apelando a la simplicidad, completamente apelo. Y cablecito, Harley Bentona, y esto. Hoy es que tengo ensayo y digo, lo voy a probar a ver qué tal, y no me voy a llevar ni pedales, veis, así, tal cual, a pelo. Eh, ahora os enseño la configuración del, del ampli, porque tengo que echar la cámara para allá y ahora mismo no puedo, pero la guitarra tengo, eh, lo que voy a usar, es decir, pastilla del mástil, eh, con el volumen al mínimo que me permita que suene limpio, tono a tope, pastilla del, del puente a tope, con el volumen a un poquito a menos de, un poquito más de la mitad el volumen no perdona el tono y eh, el ampli pues, eh, ahora os lo enseño, pero vamos, la, la ganancia altita y eh, el volumen a, en torno al cuatro y medio o cinco ¿vale? creo que están en el cuatro es decir, no demasiado... Lo, lo puedo subir mucho más, normalmente yo le subo el volumen del ampli a tope y este es el sólido, voy a improvisar aquí un blues de estos eh, Dongues guitarra sin afinar hace que no afino la guitarra dos semanas lo que quiero decir es que no se desafina entonces imaginemos que estoy tocando un blue la menor Suena de puta madre. La guitarra esta es un guitarrón. Yo no sé a otros compañeros que la ha salido rana. Esta concretamente es un guitarrón. Y el ampli suena de escándalo. Por cierto, había... Para que os fijéis dónde está... Porque decían que había una cierta asimetría. Y de hecho, aquí lo... no sé si se podrá apreciar. La línea esta de aquí, efectivamente, es asimétrica. Es decir, esto está casi encima de, la... de lo que sería la cuerda cuarta. ¿vale? Digamos, la línea se viene aquí... Pero aquí más o menos, no sé si se puede ver. Yo no lo aquí. que es? Pues, pues eso. Un poquito sobre la cuerda cuarta. Más hacia la cuarta que hacia la tercera. Pero bueno, eh, es estético. Por lo demás no, no veo que suene mal. Para nada, vamos a ver si así se ve un poquito mejor. ¿Veis? Que está, está la cuerda cuarta. Y la línea está prácticamente debajo. Pero una asimetría óptica no no no de no que esté mal montado el puente ¿vale? el puente aparentemente está bien si os fijáis la, las cuerdas pasan vamos como en otras guitarras no simétrico 100% nunca está pero pasan bastante bien por encima de los de los polos y en cuanto al mástil pues las cuerdas están colocadas correctamente ¿vale? es decir no están desplazadas bueno y aquí lo dejo.